el aumento de combustible y los pasajeros, la vamos a montando cuatro pasajeros. Todo ha subido y nosotros tenemos ya muchos años cargando pasajeros a 25 pesos y no podemos compensar los gastos del vehículo porque no podemos llenar la agua en el momento que aparece. Los combustibles están demasiado caros, entonces nosotros tenemos eh, el derecho de montar eh, el, los suficientes pasajeros. Entonces eh, hemos tenido la, la obligación de, de, del aumento. Bueno, usted sabe que ya tenemos problemas con los aumentos de la, de la comida, los combustibles, la escasez de pasajeros. Muchos problemas en el sector de transporte ahora mismo. ¿De cuánto será el aumento? ¿Tengo que bueno, tengo me que ser 5 pesos.